está bien una cosa tan mal, está mal. Durante todo este proceso, el colegio médico se mantuvo llamando una alerta, pero más diciendo que, que, que eran todas las eh, eh, como que esto no era una realidad tan grande, que esto no era como es, que eso no es verdad lo que dicen los, los resultados y los, y los, y los, y los reportes de, de, de, del ministerio, y entonces ahora eh, se enfrascan en que la, la ciudadanía debe trancarse. Mínimo por 15 días eh, con una cuarentena eh, absoluta. O sea, es eh, un, un, una, una actitud que no, no me, me huele a lo que pasó en Brasil y me huele a lo que hizo Donald Trump, que, no, que al inicio le da una interpretación y ahora que vio la verdad entonces le da otra. Eso también es parte del colegio médico, es muy bien yo estoy de acuerdo con ellos en esa tesitura pero también recordarle para que tenga memoria que las cosas deben de analizarse desde el punto de vista claro desde el punto de vista sin ningún tipo de matiz, sino la protección y la verdad de lo que está pasando En el con el COVID se ha relajado demasiado en este país, todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo eh, hace, hace, hace se hace eco dependiendo de la condición de donde está haciendo la opinión y las autoridades han dado tantas opinión y tantas cosas y tantos baches que han hecho que la ciudadanía no sabe no sabe si creer o no creer. Y eso lo vemos que no creen. Porque lamentablemente lo que vemos es una falta de, no de miedo, una falta de conciencia e información sobre lo que está pasando. Y no cree en ningún tipo de informe que le presente las autoridades porque ya se ha se ha relajado mucho eso, pero la realidad es esta. Ayer, centros importantes del país <coughs> anuncian su, su prácticamente eh, eh, su estado de emergencia en cuanto a capacidad de camas por, eh, por COVID-19. O sea, están prácticamente el sistema privado prácticamente, prácticamente del Cibao y principalmente Santiago, que es el punto de referencia de todo el Cibao, está colapsada, está en ocupación por más de un 99, 91 o 92% de sus está ¿No está hablando serio cuando habla del de, de centro de referencia? Si sí. dice todo el ciudadano. estamos hablando de la mitad del país. Exactamente, exactamente, estamos hablando de la mitad del país. Sabemos que la región del Ciudad es la región más poblada que sí que hay en, en, las, en las cuatro regiones. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Señores vamos a sentarnos con la conciencia vamos a sentarnos con la verdad vamos a tomar medidas no políticas, vamos a tomar medidas de salud, medidas de ciudadanos medidas de hermanos porque ahora estamos, lo que comentamos Víctor y Llorita, estamos en el limbo post -electoral. yo no hago porque me voy y yo no estoy, yo no puedo hacer porque no estoy ¿Mm? pero no, y ya ayer el día de ayer el, el, el recién eh, bueno, el ganador de la, de, de la de esta contienda electoral eh, nombró su gabinete de salud donde va a ser, se va a unir con lo que están para hacer la transición. Pero yo creo que no es la transición, es que se unan esos dos gabinetes a pensar con la cabeza. No porque yo me voy, no, no, no. Es que yo, es que yo, yo, estoy, yo estoy hablando de los dominicanos, estoy hablando de mi hermano, estoy hablando de mi prima, estoy hablando de mi sobrina, estoy hablando de, de un vecino, estoy hablando de, de un dominicano. Vamos a reunirnos todos, los dos, blancos y morados. Mira, esta es la pauta el, que tenemos que hacer sin política, sin llevarse de, lo, de, lo, de, lo, de, los, de los empresarios, sin llevarse nada. Es una medida de salud. Sea médico. Oye, sea sí. médico primero. Eh, ahora que tú mencionas eso, la comisión que fue nombrada en el día de ayer por el presidente electo Luis Abinader Corona, que está encabezada por la vicepresidenta electa Raquel Peña y un número de connotados médicos. Sí, que está Gustavo sí. Arias, el doctor Mario Lama, el doctor Tala, en fin, todas eh, figuras de gran renombre y médicos de capacidad, en todo el sentido de la palabra, están en esa comisión. Yo creo que tal cual tú señalas, es el momento, señor Romero, de eso que no se pudo lograr, que cuando comenzó esta pandemia no se pudo hacer esa cumbre donde, tanto, en una campaña. Los, donde tanto como el oficialismo como la oposición, uno hacía una propuesta, uno porque estaba en el gobierno y otro de la oposición, nunca lograron unificar y hacer una sinergia donde pudieran compartir la opinión de cada uno y hacer un plan en beneficio de enfrentar esta pandemia. Eso que no se pudo hacer en ese momento, yo creo en momento que este, este es el diario. momento. Esa comisión que acaba de nombrar Luis Abinader presidente electo, y esa comisión que existe desde que esto inició claro. esta pandemia, yo creo que es el momento eh, no solamente de, de organizar la trans, la transición en el sector salud, sino es de organizar un plan conjunto, un plan común de enfrentar esta pandemia que sigue ganando terreno, que sigue avanzando claro, y es el esa situación, esa, esa advertencia, ese llamado que, que hace ayer, porque que hicieron ayer los ejecutivos del HOME en Santiago, el centro más importante eh, que tiene en Ciudad. El Cibao y cuidado, si está dentro de lo más importante que tiene el país. Hablar del Cibao es hablar de la mitad del país y eso es mucho decir. Que, el, que las clínicas, los centros han colapsado, pero así también está el Gran Santo Domingo, está claro. en eh, las otras eh, eh, provincias del Gran Santo Domingo. Entonces, yo creo que es el momento para unificar criterios en este preciso momento. En el sector salud, no olvidarse de transición. Esa transición no, va a llegar claro. mejor. Ahora bien, esa comisión. Que se nombró ayer, el presidente Alejandro y la comisión que ya existe deben aunar esfuerzos mancomunados para buscar y diseñar una estrategia que pueda real, real y efectivamente enfrentar esta pandemia, porque de lo contrario, no, el sector salud, que de hecho ya ha colapsado, el país completo eh, va a ser inmanejable esta situación que nos puede esperar. Pero yo creo que hay tiempo, porque claro, lo que pasó en marzo, lo que pasó en abril vivimos momentos de tensiones que se ha ido milagrando y ha ido disminuyendo y que podemos regresar otra vez esa tensión y una tensión serio su porque fíjate cómo hemos perdido nosotros la manera de cumplir con, los, con, los, con las normas, con, la, con lo que nos no, llaman las claro. autoridades, a cumplir con esas eh, reglas de bioseguridad o sea, lo estamos relajando entonces yo creo que es el momento de que esas comisiones comiencen a hacer su papel en beneficio de que podamos poner un stop a esta pandemia. Yo creo Según que sí, se puede. Podemos, Sie claro. Siempre, siempre y cuando nosotros, como ciudadanos... Siempre y cuando esas com esa dos comisiones sean médicos, sean médicos, o sea, sean médicos de verdad. Pero, no, solamente no, que sin un sentido, no, no un sentido político, no, médico. Tenemos decisiones médicas. Me refiero a las comisiones para diseñar ese plan estratégico. Claro. Pero hay otra otra comisión que es la más grande, que somos nosotros, ah. los ciudadanos que tenemos que respetar y ser responsables de cumplir con las medidas o JLP todo el mundo, lamentablemente. Esa comisión fue integrada el día de ayer con los notados médicos Platarco Aria, Mario Lama, Víctor Atala, Edith Pérez, Edith Pérez Ten, José Miguel Estepan, Daniel Rivera, que es de la, de, la, de la Unión Médica, Natalia García e Ibelicia Costa. Quiere decir, que tenemos ahí eh, dos o tres médicos que son de la región, son de aquí, de, de eh, La Vega y, y Santiago, que eh, y, y estamos en la región que con más vulnerabilidad eh, está a, actualmente, entre Santiago, la, nosotros tenemos hemos disminuido, pero lo que es San Francisco de La Vega y Santiago son los que tienen el grueso de, de la responsabilidad del manejo del COVID. Eh, yo, mi última palabra es que sean médico, no sean políticos, no sean eh, otra cosa que no sea la salud. No puede haber una economía estable cuando la mitad de la población está enferma. Cuando la mitad, más de la mitad de la población no rinde a capacidad para la empresa. Entonces, si no hay salud, no hay economía. Eso, eso, eso, eso se cae de la mano. Eso se cae de la mata. Hay que entender eso. Eso hay que entenderlo. Vamos a ver. Así es, así es. Vamos a esperar entonces, Sergio, que este planteamiento, mucha humildad que estamos haciendo nosotros, ¿no? No, no, no, no. pueda al final pues, poder surtir los efectos y que ciertamente estas dos comisiones puedan unirse en pro de que puedan diseñar una estrategia que beneficie a todo el país, sobre todo el sector salud que es lo que viviendo, situaciones difíciles. Vamos a otra breve pausa, Celia, del beso pues ya, mis queridos no los titulares listos para compartirlo con todo nuestro público. Aprovechar para saludar a nuestro amigo, Mijael, de la lavandería Duarte, y a todo el equipo que está en sintonía en este momento con contacto, y a la gente que le hablé hace un momentito, que ya están ofreciendo servicios de limpieza profunda en su hogar, porque acaban de adquirir unas eh, aspiradoras modernísimas y las quieren poner al servicio de toda su clientela que es aquí en San Francisco de Macorís, las guarda y vía también importante hacer esta limpieza profunda en su hogar y debería utilizar los servicios de la lavandería Duarte en este momento. Saludos para Mijael, Doña Mar y todo el equipo que está en contacto en este momento con este espacio. Vamos a la pausa y a regreso venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación nacionales e internacionales en el día de hoy. No pierdo el contacto porque no en breve de regreso con ustedes.